Determinación de la moda. Es el estadístico más sencillo. La moda es la frecuencia con la que se usa algo. Efectivamente, en una población, en este caso, dado de rendimiento de estudiantes, tenemos esta serie que está aquí. El dato que más se repite es entonces, por lo tanto, esa es la moda de esta población. En el caso de otra población, de otra aula, teniendo esta serie numérica de rendimiento. De el 8 que se repite tiene más frecuencia que el 13, en este caso se trata de una población bimoral. ¿Acó? Sí, la ¿Sí?